Hay algún partido que así lo ha hecho, eh, ha dicho que va a ser imposible eh, avanzar más y se conforman con esos acuerdos, pero a nosotros desde Euskal Herria Bildu nos parece del todo insuficiente y, y, además, un sinsentido, ya que todos estos partidos que estamos reuniéndonos en la preponencia somos aquellos que nos comprometimos a derogar esta ley tan dañina y, en este momento. Quedarnos sin derogar, sin reformar esos artículos tan dañinos que son por los cuales se sanciona a expuertas no tendría ningún sentido. Nos parecería una reforma light de la ley Mordaza y nosotros no vamos a ser cómplices de mantener una, una ley tan lexiva en, en vigor.